Para nosotros el continuar dándole difusión al plan de accesibilidad universal de la isla de Gran Canaria es fundamental porque es un plan que no solamente está hecho para que lo cumplan las administraciones públicas, por supuesto la primera de ellas es el cabildo y en eso estamos trabajando, sino que es un plan también que está destinado a la sensibilización de la ciudadanía en general y por tanto a, la que, a que la ciudadanía en general también forme parte de él. Y el hecho de que la ciudadanía también se implique va a ser importantísimo para que esta isla sea ...totalmente accesible, que sea una isla sostenible... ...pero también accesible para sus ciudadanos y ciudadanas. Para nosotros, para el Movimiento Asociativo de la Discapacidad... ...hoy es un día importantísimo, ¿no? Damos realidad a un, a un anhelo muy, muy trabajado por parte de todos... ¿no? ...y es la puesta en marcha de este Plan de Accesibilidad de Gran Canaria... ...que queda mucho por hacer en materia de accesibilidad, se aborda... ...desde lo global... ...hacia todas las áreas que engloban el Cabildo de Gran Canaria... ...y creemos que es el mejor instrumento para cambiar... ...sin ningún género de dudas la perspectiva... ...de la accesibilidad universal. Hoy inauguramos una exposición... ...que pueden visitar hasta el día 23 de este mismo mes... ...a cualquier hora del día... ...si es simplemente acercarte aquí a la calle Bravo Murillo... ...donde está el Cabildo... ...queremos simplemente dar una pincelada... ...informar de que existe un plan... ...que tenemos... ...un objetivo y es que sea Gran Canaria una isla accesible para todos... ...y la accesibilidad no es otra cosa que la inclusión, la empatía... ...ponernos en el lugar de todo el mundo para que todo el mundo pueda participar... ...independientemente de las capacidades que tengamos... ...no dejar a nadie fuera, es un poco el resumen en una frase".